La provincia española protagonista hace siglos es hoy una de las grandes olvidadas. Con paisajes de otro mundo, una sierra desconocida para muchos, ciudades, pueblos y aldeas para todos los gustos y kilométricas playas vírgenes, Huelva es una gema por descubrir. desde Andalucía he vuelto para seguir conociéndola. Esta vez le toca el turno a la provincia de Huelva y empiezo en la ciudad de Aracena donde está ese castillo y un lugar que dicen que es increíble que se llama la Gruta de las Maravillas. En plena Sierra de Aracena la Gruta de las Maravillas fue la primera en España en abrir al público en 1914. Sus 2.130 metros de largo, de los que 1.400 son visitables, están repletos de estalactitas calcáreas, estalagmitas, columnas y formaciones que atraen a miles de visitantes cada año. en la visita a Aracena es esta la increíble Gruta de las Maravillas este lugar se encontró porque se estaban buscando minerales, se hizo el túnel por el que hemos accedido hasta que descubrieron la primera de las grutas, con el tiempo se han ido descubriendo más, este por cierto es un lugar en el que no se pueden hacer ni fotos ni vídeos a mí me han dado permiso para poder enseñaroslo y como vais a poder ver es una cueva viva, se siguen generando formaciones todo, todo lo que veis por aquí es carbonato cálcico. uno de los mejores ejemplos de esto que os decía de que esta es una cueva viva aquí tenéis una estalactita con estalagmita debajo a esta le llaman la inconclusa o amor imposible sabéis cuánto tiempo van a tardar en unirse este trocito de aquí más o menos se calcula que 2000 años va a tardar en ser esto una sola formación y nuestro guía Manuel contándonos, que esto sí tenía que salir en el vídeo, a esta le llaman la sala de los dos nudos y os dejo, os dejo a vosotros imaginaros por qué. <ríe> Poco a poco, contando los años de miles en miles, los minerales del Cerro del Castillo se van filtrando en el interior de la cueva. Dirigidos por el agua caen muy lentamente creando increíbles formaciones que dejan sin palabras incluso a los guías que llevan décadas recorriendo sus galerías. Para terminar la visita a este lugar tan increíble, nos han dejado entrar a una zona que normalmente está cerrada. Es esta, la sala de los banquetes. Se Lo llama así porque en 1914 y en 1929 trajeron aquí al rey Alfonso XIII y le sirvieron un pedazo de banquete aquí. ¿Qué tiene de diferente? este lugar si os fijáis no sé si los podéis ver hay unas raíces aquí y estas raíces son de las plantas que están arriba porque estamos en el lugar más cercano a la superficie nada más de roca tenemos dos metros y ya hay casas pues nada ahora a salir de la cueva y a seguir conociendo huelva aracena da nombre a la sierra en la que se encuentra declarada parque natural que a su vez es parte de sierra morena en estas montañas escarpadas del norte de huelva se han encontrado evidencias de vida prehistórica de unos 4000 años Este castillo es el lugar más histórico de toda Aracena, aquí se conservan los restos arqueológicos más antiguos de la zona y además hay unas vistas espectaculares a Aracena. Hablemos de la minería. La humanidad necesita metales, pero cualquier extracción es, por desgracia, una actividad muy destructiva para un ecosistema. Y aunque podría parecer que este es un río contaminado por la actividad minera, lo cierto es que casi la totalidad de su composición y su color tan inusual se debe a causas naturales. Ya antes de la extracción de cobre, oro, plata y hierro, existían microorganismos a los que llaman come piedra. Esta oxidación, y de la que se produce por causas naturales en el río, surge el color rojizo. Estoy aquí en el ferrocarril del parque minero Río Tinto, ¿eh? como os podéis imaginar es una zona minera con un paisaje modelado por el hombre alucinante en algunas zonas de este parque que hace 5.000 años que se explota. En este tren se recorre junto al río Tinto, vais a ver que el río Tinto se llama así porque realmente parece vino tinto. La mejor y única en realidad forma de recorrerlo es subirse a este tren al lado del río y no perder detalle. Toda esta zona está siendo objeto de estudio por la NASA por tener propiedades similares a las que se podrían encontrar en Marte. Aquí de hecho se han encontrado grandes concentraciones de minerales localizados también en el planeta rojo. Por cierto, que en el río Tinto la vida no se ve, pero existe. Aunque no lo parezca, este es un ecosistema en equilibrio con microorganismos, hongos, bacterias y algas. Y el día de hoy lo acabo aquí esta es la mina corta atalaya una mina a cielo abierto espectacularmente grande de hecho desde donde estoy no parece tan grande esto de aquí es más de un kilómetro como os digo esta es una mina a cielo abierto que ha estado a veces activa a veces inactiva dependía mucho de la demanda internacional sobre todo de cobre aquí lo principal que se extrae es cobre pero también oro y pirita la minería tradicionalmente ha sido una industria complicada sobre todo para quienes trabajan en ella pero por otro lado pues también ha sido fuente de riqueza desde hace mucho tiempo aquí en huelva I'm not afraid to Buenos días desde El Rocío, aquí es donde he pasado la noche. Esto no es un pueblo, es muy chiquitín, es una aldea y una de las cosas más características que tiene es que fijaos, las calles no están asfaltadas sino que son de arena. Aquí tradicionalmente la gente se movía en caballo y de hecho en todo el pueblo delante de las casas están estas cosas para amarrar el caballo. A mí esto no es una cosa que me encante pero bueno, las cosas son así aquí. El motivo por el que se conoce sobre todo esta aldea es por la romería del Rocío que acaba en la ermita del Rocío. Es la principal actividad que se desarrolla aquí en esta aldea. Viene gente de toda Andalucía y de toda España para una cosa muy especial que es pura tradición andaluza. Además, aquí estamos justo, justo frente al Parque Nacional Doñana y el pueblo delimita con una marisma preciosa. Me voy a dar una vuelta por el rocío y ya después vamos a Doñana. La aldea del Rocío se construyó en una época de menores controles, así que tiene el privilegio de estar frente a las marismas del Parque de Doñana. En este lugar tan particular, que casi casi, casi parece como del oeste, aquí con las cosas para dejar el caballo, hay muchas casas que durante el año, cuando no es el, la romería del Rocío, están vacías o la gente viene aquí el fin de semana. Así que si os llama la atención, incluso podéis alquilar casas enteras. Aquí el tiempo parece haberse detenido y se pueden ver imágenes bastante chocantes en nombre de la tradición. Desde personas subidas al caballo en un bar mientras beben, hasta los tumultos que se forman en la ermita durante la romería de cada año. Otra particularidad más de esta aldea es que aquí los edificios no son solo casas, son hermandades, lo cual, por ejemplo, esta es la hermandad de Coria. Todas las personas que viven en Coria y que quieren formar parte de esta hermandad, digamos que hacen colecta y con ese dinero mantienen estos lugares donde vienen cuando es la romería de región. Hagamos una pausa de un minuto para hablar de una cosa. Cuanto más viajo, más me doy cuenta de la importancia de dominar otros idiomas para indagar en otras culturas y, en definitiva, ser un auténtico viajero. Mi nivel de inglés es ya bastante fluido, pero hay una parte en la que siempre he sentido que puedo mejorar, y es el inglés de negocios, el de los business. Si vuestro caso es este, o queréis aprender inglés, francés o alemán, o incluso dominar el castellano, que sé que algunos de vosotros veis mis vídeos para esto y es algo que me encanta, vengo a hablaros de Lingoda, que es una escuela de idiomas online que conecta a estudiantes de todas partes del mundo con profesores Nativo, sea cual sea tu nivel, que puedes hacer a cualquier hora del día o de la noche y además sin las típicas aburridas clases online. Se centran en conversación, comprensión, escritura y lectura para que acabes hablando como alguien nativo y te adaptes a conversaciones incluso cuando todavía no domines la lengua. Eliges el idioma en el que quieres mejorar o el que quieres aprender, seleccionas cuánto tiempo quieres hacerlo y con cuántas clases y ya solo queda reservar las clases en directo en el horario que mejor te venga. Y además tengo un reto para vosotros que siento que puede ser una motivación buenísima. Si os apuntáis, si conseguís hacer 30 clases en un mes es decir, una al día, os devuelven el 100% de lo que hayáis pagado por ellas. Si solo conseguís hacerlo la mitad del mes es decir, 15 clases, os devolverán la mitad del dinero. Si os animáis, solo tenéis que apuntaros antes del 15 de octubre de 2021 y vuestro reto empezará el día 31. Os dejo aquí el enlace en la descripción para que os apuntéis y utilicéis además el código 20ENRIQUE Este código os va a descontar 20 euros directamente, pero recordad que además podéis conseguir un descuento del 50 o incluso del 100% si conseguís hacer las 30 clases en un mes. Mi siguiente parada por aquí, por Huelva, es uno de mis lugares favoritos de España. Es el Parque de Doñana, una reserva biológica importantísima. Como habéis visto en el Rocío, la marisma estaba seca porque ahora en verano todas estas humedales que reciben el agua de lluvia, obviamente cuando no llueve se secan. Cuando llueven están llenos de agua y llenos de vida. Una parte del Parque de Doñana se puede visitar solo con guía. Yo la verdad es que como estoy haciendo un viaje express, me he venido por la parte por la que se puede venir libre. Son un montón de recorridos, hay centros de visitantes, centros de información. El mejor momento para venir aquí es en primavera, incluso invierno. Yo la verdad es que he visto a doñana de las dos formas y la verdad es que en verano es un paseo muy agradable pero está todo un poco seco. Sobre todo los humedales no tienen agua, entonces no hay muchísima fauna y la mitad del atractivo pues no está. Por cierto, tener cuidado con las zarzas porque me, me arañaba aquí toda la cara. Hay un lugar que los que sabíais que venía para Huelva me habéis recomendado mucho y es este, Cuesta Manelli. Para llegar hasta aquí, vamos a llegar hasta un acantilado, pero es muy interesante porque pasamos por un lugar de dunas activas que están en constante movimiento y transformación y ahora llegamos al acantilado del Asperillo, donde vamos a ver uno de los grandes atractivos de Huelva, la verdad, es la espectacular costa que tiene. Vais a ver lo alucinante que es el paisaje. antes de seguir mi viaje os quiero contar que incluso en ecosistemas tan increíbles como estos no porque no haya grandes árboles esto no es un ecosistema importante son muy sensibles a la acción humana y es que por muy protegida que esté doñana tampoco se libra de estos devastadores incendios que ya sabéis que en su gran mayoría son provocados por la acción directa del hombre por favor tened muchísimo cuidado cuando vengáis aquí todos tenemos que entender que estamos de paso en un lugar que no es nuestro no nos pertenece no es nuestro ecosistema y estamos de visita así que lo menos que podemos hacer es respetar lugares más populares de huelva es la playa de matalascañas esta de atrás y con una razón la verdad es que es preciosa es una continuación de la playa en la que estábamos antes pero para mí lo más interesante es este paisaje de dunas es bastante largo y de hecho os podéis dar un paseíto por aquí siempre respetando hay basura en todas partes esto no ocurre en huelva ocurre en todas partes del mundo Buenos días, aquí sigo en Huelva y no todos son playas increíbles y naturaleza espectacular, porque aquí ocurrió un hecho histórico importantísimo para todo el mundo. El 3 de agosto de 1492, la Pinta, la Niña y la Santa María, dos carabelas y una nao, partieron en busca de lo que ellos pensaban que sería las Indias, que resultó ser el continente americano. A bordo iban los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón. Bueno, estas que hay aquí obviamente no son las carabelas y lana originales, sino que son reconstrucciones a tamaño real. Estoy ahora mismo en La Pinta, que es la que fue la más rápida y desde la que se divisó tierra por primera vez. un poquito en contexto de este hecho histórico tanto la pinta como la niña son bastante pequeñitas la santa maría que es en la que iba colón es un poquito más grande imaginad pasar meses en alta mar aquí por cierto eso de ahí arriba eso de ahí se llama carajo de ahí la expresión de vete al carajo porque que te mandasen en el barco a la parte más alta del palo más alto era lo peor que te podía pasar con nuevo, siempre que vengo a grabar Andalucía me pasa lo mismo y es que acabo haciendo lo que no hay que hacer y es a las 2 de la tarde estaba aquí debajo del solazo. Bueno, me he venido a conocer Moguer, un pueblecito precioso de casas blancas, calles empedradas y el lugar que vio nacer a este pedazo de autor importantísimo en la historia de la literatura española, Juan Ramón Jiménez, autor de la obra Platero y yo. que no exageraba antes, estamos aquí en la calle, mi amigo Alex, yo y nadie más, a estas horas no se sale en Andalucía. Bueno, estoy aquí, parece una fortaleza, pero es el convento de Santa Clara, que es el lugar donde Cristóbal Colón hizo el juramento ante los reyes católicos. Como veis, toda esta zona tiene muchísima relevancia en la época de los descubrimientos. camino entre un lugar y otro me he pasado por Niebla que es un pequeño municipio en el que hoy apenas viven 4000 personas pero que fue capital de una de las coras del califato de Córdoba cuando este era tres cuartas partes de la península ibérica. Su historia se remonta a la edad de hierro pero esto ha sido un punto estratégico para romanos, para carolingios, para visigodos, para musulmanes... Queda hoy en día una muralla, la ciudad está amurallada y un castillo así que voy a dar una vueltecita rápida antes de seguir. Hay bastante viento aquí pero voy a intentar que me escuchéis bien. La parte sur de la ciudad de Huelva tiene una forma muy curiosa y es que el río Odiel desemboca en el mar justo aquí y crea diferentes islas. Esto hace que existan unas marismas aquí, las marismas del Odiel, y a este otro lado hay un montón de lagos de sal. Así que aquí esta combinación entre lagos de sal y marismas hace que suele haber un montón de aves migratorias, incluidos flamencos. Y en este lugar espectacular se da una paradoja difícil de explicar. Entre el parque de Doñana, de incalculable valor biológico, y estas marismas de Odiel, también de muchísimo valor, se encuentran algunas de las refinerías de petróleo más grandes de toda España. Ya le he escuchado a varias personas de aquí de Huelva decir que Huelva es la provincia olvidada de Andalucía y una de las provincias olvidadas de España. Y la verdad es que da que pensar. O sea, Las imágenes, las estáis viendo, son un poco terribles. Entre dos lugares increíbles y protegidísimos hay una nube de humo y de contaminación enorme esto viene desde la época franquista cuando se construyeron aquí algunas de estas pero a día de hoy con todo lo que sabemos con los grados de protección que tenemos la verdad es que es complicado de ver y complicado de entender Bueno, pues hasta aquí mi viaje por Huelva. La verdad es que me han faltado un montón de cosas porque hay muchísimas cosas por ver en esta a la que llaman la provincia olvidada. Gracias, por cierto, a mi amigo Alex. Como no sé conducir, pues alguien me tiene que llevar. Muchas gracias por llevarme. Ha sido increíble. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Es un lugar muy pequeñito, no llega ni a pueblo, es una aldea y habréis... Mira, fíjate. Esto es una aldea, no es...